Tú sabes bien Que no va a ser igual Que aunque esté con otro En mí va a pensar Tú sabes bien Siempre voy a estar A mí me encanta lo que tú me transmites De tu no me quiero emborrachar Yo solo quiero que te agite comunícalo sin tener que hablar Yo sé que si se trata de mí Eso es lo que quisiera escuchar Pero fuck you Tú eres una psicópata conmigo Por eso ya no creo en ti Menos en tus gemidos. Fuck you Pensaste que era lento y entretenido pero te la estaba guardando y con mucho gusto me retiro Espero que no te mientas a ti misma porque tú nunca me olvidas Debí ponerte más tiempo en eso todos los días para que maduras Me canso ponerme trajes traje de payaso solo para que reaccionaras Todo se termina pagando, baby, tú cogiste la joya más caras. Dime qué va a pasar, dime qué vas a hacer Estoy tocando una nota, desaparece Mami, lo que no nace, no puede crecer Y si fuera director, yo te doy el papel antagónico Eso es tuyo, es lógico Cambios de humor, es sincrónico. Solo das problema, es lo único Abrí una cerveza y puse mi canción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 la flecha cupido me fusiló lo que sentía por ti junto contigo se marchó pensé que se podía conmigo Hoy, ya no creo en ti menos en tus amigos Hoy, pensaste que era lento y entretenido